Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos visto eh, algunos aspectos generales de la neurobiología, de, no, no tanto la neurobiología, sino algunos aspectos más clínicos y, y, y psicosociales eh, de, de la discapacidad intelectual. ¿sí? Y, y, y Ahora vamos a hablar de dos síndromes particulares que, van a que suelen conllevar a discapacidad intelectual. El primero es el síndrome de Down. Sí, entonces el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual. Sí, esto, o sea, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual es, son causadas por síndrome de Down y la mayoría de los niños con síndrome de Down, o personas con síndrome de Down, porque muchos son adultos, sino que les decen, seguimos diciendo niños no sé por qué, eh, son, eh, con, eh, eh, se eh, desarrollan discapacidad intelectual, ¿sí? No son lo mismo, no son sinónimos, ¿no? Yo no puedo decir síndrome de Down igual discapacidad intelectual. Es, incluso hay personas con síndrome de Down que no tienen diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿sí? Hay personas con síndrome de Down parciales o, ¿sí? o, o muy funcionales que pueden llegar a hacer una carrera universitaria, ¿sí? Y serán relativamente exitosos, muy exitosos en su vida, ¿no? Entonces, dejemos... y, y y de, de hacer esa similitud, ¿no? Entre síndrome de una discapacidad, porque y, y, y, de, y, de, y de romantizar tantas cosas, ¿no? Yo veo muchas personas como que, ay, mire, que por, o sea, por la cara, entonces, ay, logró leer, logró escribir, ay, tan bonito, está en la universidad y el y la superación y no sé, eso, eso a dónde va, eso no sirve mucho, que sigue reforzando el estereotipo, ¿no? Simplemente son personas que, claro, con unas, con unas su cara, su cuerpo, pueden cambiar por los genes que tiene, sí, pero su funcionamiento intelectual es ampliamente variable, como el de todo el mundo, ¿no? Claro, tienen una mayor probabilidad, algunos de ellos dependiendo del tipo de síndrome de Down, a tener discapacidad en varios, eh, o, o compromisos en varios procesos intelectuales. sí. Lo que podemos decir de las personas con síndrome de Down que son muy exitosas es el éxito, por un lado, de la cultura, y el, y el éxito, por otro lado, de sus familias, y ese resultado de que tenían plata y de que nacieron, le metieron mucha plata a estos muchachos, ¿no? O sea, en terapias, en, en apoyos, en. ¿eh? ¿Sí? Y, y son de buenas, ¿no? Nada más. Bien, entonces, el síndrome de Aún es la primera causa de entrada. Pues ya yo creo que la mayoría sabemos que es causado por una un cromosoma de más, que es el cromosoma 21. ¿Sí? Entonces, estas personas tendrán un cariotipo con 47 cromosomas. Eh, el 6%, entonces se estima que la proporción o la, la estadística es más o menos casi 7% de los nacidos vivos eh, puede llegar a tener síndrome Down. Esa estadística ha venido cambiando eh, y es muchísimo más alta en la medida que incrementa la edad materna. ¿no? Entonces, en, en madres mayores de 30 años, 35 años, cada vez incrementa más la probabilidad de tener niños con síndrome de Down, ¿sí? porque los, los mecanismos que controlan la, la, la, la duplicación de los, de los cromosomas eh, cada vez son menos eficientes. ¿sí? Eh, antiguamente, hace 20, 30 años, la expectativa de vida de niño con síndrome de Down era baja, era de, de, de no mayor a 30 años. Actualmente ha incrementado muchísimo en países en desarrollo, se sabe que la expectativa de vida del niño con síndrome de Down está alrededor de los 50 años. Sí, o sea, viven mucho, incluso envejecen, ¿no? Entonces, dejemos, yo caigo en el mismo error, dejemos de llamar a los niños. Son, son personas adultas también, ¿sí? O sea, pues, van a tener su adultez, eh, no tal vez no psicológica, pero sí como, eh, en términos legales. Eh, ¿Qué más les digo así de las generalidades del síndrome de, de Down?, Mm, iba a decir algo y se me fue la paloma. Ah, bueno, no sé si está acá. Y es que en, eh, se ha visto que la, que la mortalidad y el bienestar y el desarrollo intelectual y la probabilidad de desarrollar discapacidades intelectuales más, más graves depende enormemente de, uno, la raza. O la etnia, mejor, no hablemos en humanos de razas, la etnia. Dos, todo eso está vinculado. El nivel socioeconómico. Tres los apoyos eh, psicosociales en términos de eh, acceso a educación, a salud y a, a recursos de, de, de, de planes de protección social. Eh, y cuatro, el compromiso familiar en el, en el mantenimiento, cuidado y desarrollo de estos niños. ¿no? Entonces, ¿la etnia influye? Pues porque, y esto principalmente se ha hecho en estudios en Norteamérica, es que los niños con síndrome de Down eh, de razas, de etnias eh, afrodescendientes, latinas eh, y, y del Medio Oriente que eh, suelen tener uno, expectativas más bajas casi que 20, 30 años de expectativa de vida más baja o sea, se mueren muy rápido ¿sí? o sea, los doblan en expectativa de vida los niños blancos eh, o las personas con síndrome de Down blancas mejor Segundo, el, eh, eh, de, y, y tienen clasificaciones, casi todos tienen clasificaciones de discapacidad intelectual moderada, ¿sí? En cambio, los blanquitos viven más y tienen discapacidad leve a normal, ¿no? Entonces, esto que nos está indicando que hay una segregación racial enorme que genera disparidades sociales y que se ven acentuadas o incrementadas en los casos de vulnerabilidad, como es una, un síndrome eh, del neurodesarrollo, ¿sí? Eh, y en otros países, pues, es, es similar, ¿no? Por ejemplo, en un país como Colombia, si tú tienes prepagada, si tienes la medicina prepagada, que pa puedes pagar un plan complementario de un acceso a especialistas, a neuropediatras, pediatras, eh, ellos van a necesitar una gran cantidad de cirugías durante la vida porque también les fallan otros órganos, eh, y adicionalmente puedes pagar terapeutas individuales toda la vida y enviarlos a colegios, eh, de integración y con unos modelos súper ajustados para ellos pues lo más probable es que este niño sea muy, eh, tenga una discapacidad intelectual cada vez menor, unas menores desventajas y sea mucho más exitoso en su vida ¿sí? pero si es el niño que viene de una comunidad indígena o es nerito o es niño de una comunidad muy pobre pues lo más probable es que cada vez vaya a tener menores, más problemas de salud más, hasta que se muere ¿no? o simplemente pues dependiente toda la vida que decir con respecto a este panorama de, la, de, de los síndromes de Down que es aplicable a todas las discapacidades intelectuales bien entonces eh, vemos que hay más de o sea, el, el cromosoma 21 tiene más de 530 genes sí y, y, y el 45% de ellos, bueno, no se sabe qué hacen, pero muchos de esos genes lo que eh, participan en, el, en procesos del neurodesarrollo y eso pues, es lo que conlleva a la discapacidad intelectual, ¿no? Uno de los genes que está involucrado con el, el, el enfermedad de, de, con el síndrome de Down, pero que también está involucrado con la enfermedad de Alzheimer, es el gen de la APP, de la apoliproteína E, ¿sí? Que es el gen que produce la, eh, eh, la proteína precursora amiloide, ¿sí? Y, y entonces, eh, la repetición extra de este gen va, con, va a hacer que los niños con síndrome de Down tengan una, un riesgo altísimo de desarrollar enfermedad de Alzheimer muy temprana. ¿sí? Y otra cantidad de genes, por ejemplo, estos relacionados con canales de, de potasio, son, los, son muchos de los responsables de los trastornos en el desarrollo cerebral. ¿no? Bien vemos acá eh, a nivel cromosómico como las variaciones los, las tres variaciones que suelen concebirse o claro, que hay en el síndrome de Down, entonces la típica trisomía 21 que son tres cromosomas completos entonces esta es la mayoría el 95% ¿sí? hay, uno, hay una menor cantidad que, lo que, que tienen dos cromosomas y un pedazo del cromosoma 21 se trasloca o se pasa a otro cromosoma, o sea tendrán un, crono, un cromosoma extra translocado ¿sí? Entonces, esto genera, pues, unos síndromes de Down más parciales, ¿sí? Y la, y la menor cantidad serían los, los, los mosaicismos y, y es como la, la más leve, los que no generan tantos problemas, o donde hay mayor diversidad en los problemas que tienen, dependiendo de las células afectadas y es que eh, la trisomía no está en todas las células, sino está en algunas células, ¿sí? Entonces, esto es cuando las células cuando se está formando el cigoto, unas quedaron, una, eh, o, sea, no, no, o sea, la trisomía no proviene acá de los padres, sino proviene desde eh, las células cuando se están duplicando, haciendo mitosis eh, para formar el, el, el embrión, ¿no? Entonces, unas van a quedar con tres cromosomas y otras con dos, ¿sí? Que estos son los casos, pues, mucho más funcionales. Bueno... A nivel de, del cerebro, del cuerpo, lo que vemos... A propósito, pues mucho de esto viene de una, de una revisión muy importante, muy interesante, actualizada, que es lo último que se sabe, que es una publicación que salió a final del año pasado en Nature Review Neuroscience sobre síndrome de Down. De los que quieran se las paso. O la pueden descargar fácilmente con sci en, en Internet. Entonces... Las alteraciones, la, la, la repetición de los genes en ese cromosoma, o sea, tener una producción extra de esas proteínas, o sea, ¿qué es lo que hace un gen? Produce proteínas. Tener un cromosoma, además, que hace? Pues que algunos genes estén produciendo de más y de forma acelerada proteínas. ¿Sí? La, la extra producción de esas proteínas, pues, va a llevar a alteraciones en los mecanismos del neurodesarrollo, la formación de la sustancia gris, de la sustancia blanca, eh, eh, de, de, de, la, de la sinaptogénesis, ¿sí? Y eso suele conllevar a discapacidad intelectual, que es lo que estamos hablando, retrasos en el desarrollo del lenguaje, de las funciones visoespaciales, etc. Eh, trastornos del lenguaje, pueden ser trastornos eh, disfasias, dislalias, etcétera y, y, un, y en muchos de ellos, no en todos, una menor un menor tamaño del cerebelo. no, Esto es muy típico, un menor tamaño en el cerebelo. Si tienes un menor tamaño en el cerebelo, pues va, es probable que vayas a tener disfunciones en las funciones de apoyo cerebelosa. ¿sí? ¿Ustedes saben el cerebelo con qué funciones está relacionado? Dime, Nini, cuéntame, ¿con qué funciones está relacionado el cerebelo? No, no iba a ir a una consulta respecto a lo que estabas explicando sí, no. ahorita. La, la pregunta no te contesto tu consulta. <ríe> A ver, ¿el cerebelo para qué sirve? Nini. Señor, señor, señor. señor. ¿Para qué sirve el cerebelo? El cerebelo se encarga de todo lo muscular. Todo la... lo que... O sea, los movimientos musculares. Sí, la coordinación motriz, ¿sí? Entonces, okay. el cerebelo participa en varias, muchas, múltiples funciones, porque es, una, sí. es un órgano, es un órgano bastante grande, ¿no? Entonces, sí. las partes más antiguas del cerebelo están relacionadas con el equilibrio, ¿sí? El sentido okay. vestibular, sentir el equilibrio, la posición del cuerpo y los movimientos, ¿sí? sí eh, las las partes como más no tan antiguas están relacionadas con el, lo que tú dices, eh, bueno, con la postura y el tono muscular, con controlar la, eh, la, la, eh, que haya un correcto tono en la espalda para mantener la postura, ¿no? El tono de los la, de músculos del cuello, la cabeza, ¿sí? Que es para lo que tú dices, para que haya un buen tono muscular. Y las partes más nuevas del cerebelo están asociadas con todas las funciones intelectuales con emociones, con lenguaje, con funciones ejecutivas con le, eh, con, y con la coordinación motriz. ¿sí? Entonces, poder desarrollar motricidad fina depende también del cerebelo. Poder pensar rápido, ¿sí? o sea, poder rápidamente dar una respuesta y resolver problemas, poder estar atento, poder aprender a leer y escribir con precisión, eh, todo eso tiene que ver con el cerebelo. Re, eh, controlar nuestras emociones tiene que ver con el cerebelo. Eh, ser una persona hábil en las relaciones sociales tiene que ver con el cerebelo. ¿no? Entonces vean que el cerebelo tiene muchísimas. Entonces si estos niños, ya te respondo a tu otra pregunta, ¿vale? Si estos niños tienen eh, alteraciones en el desarrollo cerebeloso, pues pueden tener alteraciones muy diversas perceptuales, motrices, sociales, emocionales, eh, intelectuales, en la velocidad de procesamiento, en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo, en la inhibición, en la, sí. Además, de la coordinación motora. Eh, ¿Algo más iba yo a decir acá? Y bueno, cuéntame, hazme tu pregunta. Gracias, profe. profe eh, yo tengo una consulta respe respecto a la trisomía del GEN 21 del síndrome de Down. Cromosoma, perdón. Yo tengo entendido que además de ese cromosoma, hay unos síndromes de Down que son de cromosoma 18 y 13. ¿Sí es así? Mm, no, no son otros síndromes. Cuando hay trisomía de cromosoma 18 no genera Down. Cuando hay trisomía de cromosoma 13 a también genera Down. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo eso lo mostré o sea, en algún momento? Es el... ¿Cómo? Es solo el, el cromosoma 21. ¿Cómo? Sí. Ah, ok, profe, es que yo tenía esa duda, porque yo pensé sí, que el 18 y el 13 también eran. Sí, eh, trisomía del cromosoma 21, ¿sí? Es, se llama síndrome de Edwards. Sí. No dao. ¿Sí? Ah, ok, profe. Y Listo. Eso yo lo había dicho. ¿Cuántos? Pues, y, y el trisomía 13, creo que, el 5, creo que es el pató, Patau o maullido del gato, trisomía 21. 13, eh, tres copias de matriz, es una época eh, la 13, si ¿sí tiene algún nombre, no lo veo el nombre, de... ah, entonces sí, sí es el, el, el patao, sí, entonces, eh, patao, o o entonces, ese nombre es patao, trisomía 13, es una enfermedad genética que resulta de la presencia en Sí, sí, sí, es lo que yo te decía. Sí, sí estaba en lo, en, en lo cierto. Entonces, trisomía 21 Down, trisomía 13 Patado, trisomía eh, 18 eh, Edwards. Todas conllevan a, a, a discapacidad intelectual. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Pero no, no todas son sin No son iguales. Igual. Ejemplo, sí, no, no, por ejemplo, los eh, ni el 18 ni el 13 generan los cambios cráneo y, y de las manos y el corazón y musculares que genera el down. Esos son rasgos muy, muy, muy, muy característicos. Sí. Bien. Eh, Gracias. Sí, dadas las alteraciones en el neurodesarrollo, pues los niños con síndrome de Down suelen presentar también alteraciones de la conducta como eh, problemas de ansiedad y de, de, y de inhibición de impulsos. ¿Sí? Hay que dejar los estereotipos. Hay un, ahí Se suele pensar... No, todos los síndromes de Down son tiernos, bonitos, eh, sí, amorosos. No, hay... hay o sea, son como cualquier persona. Tienen una amplia variedad de, de, de trayectorias. Hay unos agresivos, hay unos con... Hay unos que pueden desarrollar síndrome de Down con trastorno del espectro autista. Sí, o sea, es que son dos cosas diferentes, ¿no? El trastorno del espectro autista no es un síndrome. El trastorno del espectro autista es, un, es una forma de funcionar con en diferentes personas, incluso personas con este tipo de síndromes. Entonces, es completamente probable o sea, y pensable que haya una persona con que debido al síndrome de Down presente trastorno del espectro autista y presente discapacidad intelectual. ¿Qué me está diciendo eso? Que tiene un CI bajo, que no se adapta al mundo, y que tiene problemas de socialización eh, y conductas repetitivas y de control emocional. ¿Sí? sí entonces no son categorías excluyentes, no es no es que yo tenga que diagnosticar si diagnostico síndrome de Down no puede diagnosticar autismo, no, si yo, yo puedo diagnosticar todo esto a la vez, o sea tra, el trastorno el, el, lo, lo primario sería un trastorno de desarrollo en el cual hay una discapacidad intelectual y un trastorno de espectro autista causado por un síndrome de Down, ¿Sí me va a entender? O sea el síndrome de Down sería la etiología, la causa. Se confundan porque muchas personas piensan que son cosas diferentes. Que una cosa que, o sea, que hay un grupo de personas son las autistas, otro grupo son los eh, discapacidad intelectual y otros son los síndrome de Ando. Bien, listo. Entonces, y muchos de estos niños pueden desarrollar epilepsias y eh, Alzheimer. Y, trastorno de, de, y enfermedad de Alzheimer con el tiempo, por lo, tanto las alteraciones en migración, que hemos visto que causan las epilepsias, como las alteraciones neurodegenerativas asociadas a la poliproteína E. ¿Sí? y Muy bien, entonces, además, estos genes del cromosoma 21 están, están asociados con la formación de la cara, entonces, muchas veces la forma de la cara, la mayoría de las veces, casi todos, pues, va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener caras particulares, ¿no? Ojos medio cerrados, con párpados como caídos, caras como redondas, unos labios delgados, etc. También esos genes están involucrados en, el, en, el, en la formación y el funcionamiento del corazón. Entonces la mayoría de los niños con síndrome de Down desarrollan trastornos congénitos, del de funcionamiento cardíaco, entonces necesitan una cantidad de cirugías de corazón, ¿sí? que esto es una de las principales causas de muerte en los niños con trastornos del síndrome de Down. Suelen tener trastornos eh, también sensoriales, principalmente problemas en la, en la visión, ¿sí? entonces necesitan, la mayoría necesitan gafas, ¿sí? y trastornos también en eh, pérdida auditiva, entonces muchas veces necesitan prótesis. Eh, para mi, eh, audífonos o algo así para escuchar, ¿no? Además de trastornos musculoesqueléticos que generan hipotonías y una cantidad de trastornos en el desarrollo musculo-motor. Eh, Muchos desarrollan trastornos respiratorios que llevan a eh, eh, problemas a, eh, pues, diferentes tra del, trastor del tracto respiratorio como apneas o hipopnea del sueño, ¿sí? Eh, problemas de la sangre... ¿Sí? del sistema inmune una tendencia enorme a, a la obesidad por los trastornos en los genes que controlan la función lipídica como la del APP ¿sí? eh, disfunción de, del intestino disfunción del ¿sí? eh, tracto gastrointestinal y en los hombres muchos pueden tener infertilidad que eso sería bueno para que no transmitieran pues eh, el, los genes, los cromosomas repetidos eh... Además, trastornos autoinmunes que generan fallas en la glándula, en la producción de la hormona tiroidea, ¿sí? Y otros, eh, diabetes. Bueno, entonces, vean que la, las probabilidades de enfermarse de calidad de vida de una persona con síndrome de Down puede variar muchísimo y puede también enfermarse de bastantes cosas, ¿no? eh, Como les decía, eh, muchos de los niños son diagnosticados alrededor de los... Eh, comienzan desde los 40, 50 años, ¿Sí? a ser diagnosticados con enfermedad de Alzheimer. Eh, y depende muchísimo de los alelos, de los genes que tengan, en, de la, de la, de la, el gen APP, el tipo de alelo que, que, de, de APP que tengan. ¿no? Entonces van a ver unos, por ejemplo, que tienen un inicio muy rápido y una pérdida muy rápida de eh, funciones intelectuales asociadas con un deterioro rápido de... Eh, del cerebro, principalmente de la corteza temporal y frontotemporal. Eh, a nivel del cerebro, pues, vemos una también enorme, enorme, enorme variabil, variación en términos de, de qué alteraciones se encuentran en los, eh, en los cerebros de las personas con síndrome de Down. Lo más típico es lo que les decía, de una hipoplasia del... o sea, un cerebro, un cerebelo más pequeño, ¿sí? eh, Pueden haber, pues, Trastornos en el desarrollo del sistema serotoninérgico y noradrenérgico, colinérgico que pueden llevar a problemas de atención, a problemas de vigilia, de sueño, ¿sí? de, de de alerta, eh, alteraciones prefrontales que pueden hacer que también estar asociadas con problemas de inhibición y de, y de desarrollo de habilidades de, de ejecutivas asociadas con, en parte, con su discapacidad intelectual muchas alteraciones en el sistema hipocampal y parahipocampal, ¿sí? que van a generar eh, problemas eh, o están asociados con dificultades en el desarrollo de, de habilidades némicas, de memoria, de, de problemas de aprendizaje. ¿sí? Mm. Y también, entonces, algunos otros problemas de eh, doblo parietal, ¿Sí? que pueden generar alteraciones en las funciones visoespaciales. Eh, bueno, una gran... ¿sí? Entonces, si vemos una, una amplia cantidad de posibles alteraciones que van a llevar a una amplia variedad en habilidades o en desarrollos intelectuales en los niños con síndrome de Down. ¿sí? Las principales son alteraciones visuales en la coordinación, en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación y la abstracción. ¿sí? Bien. Eh, muchas veces el cerebro en general puede tener un volumen menor. ¿sí? Ya hablamos de un cerebelo más pequeño. Eh, en algunos casos puede haber eh, algunas estructuras corticales como más grandes que puede generar pues una, una, eh, unas deficiencias de inhibición emocional. Pues por eso se piensa que son mucho más... Eh, sociales y ambiguales, que tienden a ser como mucho más lábiles en sus emociones, con menor, menor regulación, eh, alteraciones en el, hipocampales asociadas al, al, al desarrollo y al aprendizaje, eh, problemas lingüísticos asociados al, al, a problemas en el plano temporal, eh, a, a sociales con el surco temporal superior. Bueno. Hasta ahí como el componente de síndrome de Down. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Acá hay una manito levantada. ¿Quién, quién levantó la mano? Gerling, eh, cuéntame. No, profe. ¿Angélica, creo? Angélica, sí. No, qué pena. profe, es Angélica. Sí, Angélica, Angélica. Pregunta, profe. Una mamita que tuvo dos hijos. El primer hijo tiene síndrome de Down y el segundo no. Uh -huh. Eh... La niñez transcurrió normal, el niño hablaba, el mayor, el que tenía el síndrome de Down, hablaba, se comunicaba y hacía sus mandados, la mamá los castigaba igual a los dos, los regañaba, todo normal. Uh -huh. ¿Sí? El niño tuvo, tuvo un, bueno, ya más grande en su adolescencia, el niño tuvo un evento traumático que fue que la mamita murió al lado de él. O sea, se acostaron a dormir y la mamita murió. Desde ese entonces el niño no baja escaleras, no volvió a hablar nunca más. Le han hecho bastantes eh, tratamientos, no hay posibilidad de que el niño suba escaleras, no, no hay. Entonces él, pues sí por el ascensor y eso, pero escaleras así como las que hay en los bloques, él no sube, no baja y no volvió a hablar. Uh -huh. ¿Qué probabilidad hay de que ese niño vuelva a, retor o a retornar como era antes? o si eso se debe a los eh, tempranos eh, aparecimientos de diferentes enfermedades? Es que es difícil, difícil saberlo, ¿sí? No no, no, no podría responderte eso, porque hay que mirar el caso, ¿no? Hay que revisar el caso, con lo que tú me cuentas, no tengo la suficiente información para poder dar una, una opinión, ¿no? Hay que mirar los, está, los por ejemplo, hay que mirar y y los antecedentes, en realidad, ¿qué era lo que hacía el niño antes de eso? Tú me cuentas algo, pero pues eso, lo que tú me cuentas es lo que tú sabes, ¿no? Entonces hay que tener una historia psicológica, psicosocial y médica más precisa de ese caso. Sí, para ver qué cómo estaban, si hay una evaluación, por ejemplo, de CI, si hay una evaluación eh, psicológica anterior, ¿sí? hay que mirar, eh, también hay que entrar a ver si el niño tiene algunas funciones lingüísticas, hablar con él, a ver qué entiende, qué piensa, qué recuerda. Hay que entrar a mirar, eh, por ejemplo, si ha habido un deterioro asociado a una enfermedad de Alzheimer en el, eh, precoz en el niño desencadenada por el estrés causado por. Eso puede suceder, ¿no? O sea, si no es un niño, no está diciendo un niño, pero tal vez sea una persona ya de de 20 años, sí. si es una persona ya ma ma ma mayor, pues sabemos que, que va a perder funciones y que los eventos estresores, como la muerte de un ser querido, pues va a, a, va a acelerar la, la, la, la demencia y la pérdida de funciones. sí. O si solamente el problema es, o sea, si a nivel intelectual no hubo cambios mayores, sino solamente es que no sube escaleras o no baja escaleras, a ver si hay una fobia o hay un, hay un evento de aprendizaje, entonces se trataría de eso. Pero con lo que tú me dices... No podría decir qué va a pasar con esa persona y cómo o sea, hacer ni, ni una evaluación ni un pronóstico. ¿sí? Lo único que yo podría decir es que necesita un equipo de profesionales que lo evalúen mejor y que traten de eh, explicar mejor eso que le está pasando a este muchacho para eh, tratar de generar unas formas de tratamiento adecuadas a su caso para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, la, la, lo que pasa es que todo es lo, lo que yo les he venido diciendo desde ya desde, desde la semana pasada es es muy difícil hacer inferencias tan generales que se apliquen a todo el mundo porque cada caso tiene sus componentes psicosociales, históricos, relacionales, ¿sí? de desarrollo muy particulares, ¿no? Sí, profe. Más en estos casos de síndrome aunque Down que son tan diversos, es que no hay, que es casi imposible encasillarlos, yo no puedo decir, todos se comportan de la misma forma, incluso la diversidad es más grande que las personas sin síndrome Down ¿sí? yo podría hacer pre predicciones mucho más precisas con personas sin síndrome Down que con personas con síndrome Down por eso también les digo la recomendación es no los encasillen no los, estereo no los estereotipen ¿sí? no todos son amigables, no todos son de impulsivos, no todos son inteligentes no todos tienen discapacidad, no todos sí. hay una amplísima plasticidad en su desarrollo ¿sí? Sí, señor. Sí, por eso cuando muestran que mira el niño que alcanzó, es modelo, es actor, ¿vale? Tiene, es youtuber. Yo, pues Sí, pues, pues, pues, dados el apoyo social, ahí lo que vemos es que es una persona que no tuvo tantas alteraciones en su neurodesarrollo y que te, no tuvo muy buen apoyo y que sus papás le metieron mucha plata al desarrollo de ese niño. Y entonces, pues, bien por él, ¿no? Pero, pues, eso no, no está indicando nada más allá de eso. Sí, no es y eh, Otro trastorno, ya no biológico, sino un poco más por causas ambientales, es el trastorno del espectro del alcoholismo fetal. ¿sí? Y, esta, y este trastorno, pues, como su nombre lo dice, está relacionado con la exposición a altas cantidades diarias o, o muy frecuentes y recurrentes de alcohol que es ingerido por las madres, principalmente durante el... Eh, el el, el primero y el segundo eh, trimestre de gestación, sí. Eh, para que hayan estas alteraciones faciales, craneofaciales, pues eh, se de, eh, eh, tienen que haber una exposición al alcohol durante el primer trimestre, ¿no? Que es donde se están formando como estos órganos. Eh, entonces la, las típicas es eh, eh, que es, eh, es esta esta configuración acá en el en, eh, en en componente superior del la, de labio, sí, labios muy delgados. ¿Sí? párpos caídos de nuevo, ¿sí? caras como redondas, eh, muchas veces, eh, claro, no todo esto se presenta en todos los niños, acá hay una, una amplia variación en términos de qué, es, qué tipo de alcohol se consumía, la nutrición, la edad de la mamá, eh, la, el, el nivel de exposición al alcohol, también si se exponía a otras drogas como cigarrillo, ma, eh, cocaína, marihuana, etc. Eh, y, y en últimas el apoyo social y, y sistema de salud de la madre. ¿no? Entonces esto va a cambiar muchísimo. Cada vez son menos frecuentes. Estos casos eran muchísimo más frecuentes en la década de los de 80, 90 del siglo pasado. En, actualmente cada vez son menos frecuentes, pero todavía se presentan. Incluso hay muchos niños con trastornos eh, más no tanto de discapacidad intelectual, sino más de problemas de aprendizaje, problemas lingüísticos o problemas de, de atencionales o de comportamiento asociados a exposición al alcohol, pero sin estas componentes craneofaciales, ¿no? Cuando cuando están los componentes craneofaciales es porque la la, la exposición fue eh, extrema, ¿sí? Eh, o sea, no es una cerveza, no es una copa de vino, acá estamos hablando de ingesta de alcohol eh, grande, casi que cotidiana durante meses. ¿sí? Esto genera también pues, retardo en el crecimiento, problemas de desarrollo pues, eh, eh, eh, en talla, peso, eh, alteraciones graves en, el en la estructura del sistema nervioso. Sí, principalmente pérdida acelerada, microcefalia puede haber incluso en, en, el, en el cerebro fetal y, y en los casos pues, más leves, dificultades de aprendizaje y dificultades conductuales. ¿no? Eh, aquí está como la, la cascada de eventos, es una alta ingesta de alcohol eh, que en, en la sangre de la madre materna que, que, que atraviesa las, las membranas eh, placentarias o a través del cordón umbilical, que hace que eh, se alteren los, esos estos, estos, estos, estos mecanismos moleculares en el desarrollo, de, de, de, de, en el neurodesarrollo de, del embrión y del feto, ¿sí? Y que va a generar, pues, alteraciones moleculares y celulares que generan apoptosis principalmente eh, cerebral y cerebral. ¿sí? Entonces, se han, se han visto diferentes eh, como malformaciones a nivel de la migración que pueden generar epilepsias o trastornos del, del, del aprendizaje, como dislexias y demás. Eh, alteraciones también en el hipocampo que pueden generar pues, problemas de aprendizaje, y de memoria y, ¿sí? y discapacidad intelectual. Lesiones de tipo hipóxico-isquémicas. ¿sí? Y... Eh, y, y, en, y también es frecuente observar una menor cantidad de axones, de tractos, de, de, de sustancia blanca, ¿no? Que van a generar, pues, discapacidades intelectuales considerables. Eh, estas alteraciones muchas veces se reflejan en tener un cuerpo calloso eh, eh, muy, con menor tamaño, con menor grosor, ¿sí? Con serias, con, con serias aberraciones. Y también una reducción en el tamaño del cerebelo, ¿sí? Parecido a lo que vimos ahorita del síndrome de Down, ¿no? Entonces, en la expo con la exposición al alcohol, alcohol fetal, pues hay una, vuelvo pues y les repito, hay una amplia gama de posibles alteraciones corporales, faciales, cere cerebroestructurales, cerebrofuncionales que van a conllevar a una también amplia variación en los fenotipos, en las conductas, en, ¿sí? que pueden ir desde casos más leves, con, con impulsividad, con inatención, a casos de, con dislexia, disgrafía, a casos más graves de discapacidad intelectual moderada. No se espera que un síndrome de alcoholismo fetal lleve a una discapacidad intelectual tan profunda o tan marcada, Claro, eso dependiendo de los apoyos postnatales, ¿no? Entonces, si el niño recibió un adecuado apoyo postnatal durante el primer o segundo año de vida, con una buena nutrición y demás, pues cada vez va a ser menor el efecto del alcoholismo fetal. Pero si continúa el efecto de, la, de, una, de unos padres negligentes, eh, ma, mala nutrición y demás, pues cada vez va a ser más grande. Muchas veces eso es, no es posible separar qué tanto fue la, el efecto de... Del, de, del ambiente prenatal y el ambiente postnatal. ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto del alcoholismo fe, eh, fetal o de los teratógenos o la exposición a, a drogas durante el durante el eh, eh, del de, de, de periodo prenatal? No. Bien. Y ahora vamos a hablar del, del, del, del, del último trastorno que genera discapacidad o síndrome que genera discapacidad intelectual y es el síndrome del X frágil. ¿sí? Esta es la segunda causa de discapacidad intelectual. Eh, y aquí lo que tenemos, pues también es, es, un, es un problema en el cromosoma X que ya lo mencioné un poquito. ¿sí? Eh, es un cromosoma X que uno de sus genes comienza a, a, a duplicarse, duplicarse, duplicarse, hasta que es tan largo que parece que se rompiera, ¿sí? Generando, pues, una alteración, una sobreproducción en ciertas proteínas, y esa sobreproducción en ciertas proteínas, pues, va a generar cambios en la formación de la cara, en la formación de, y, del cerebro, ¿sí? Es, es, es típico encontrar caras como alargadas, con una gran mandíbula, con rasgos muy fuertes, muy marcados de la nariz, de los ojos, ¿sí? con unas orejas grandes y como hacia abajo, ¿sí? invertidas. Eh, es típico encontrar pies planos y articulaciones hiperestensibles, ¿no? O sea, en abrir mucho la boca, pueden doblar los dedos, pueden doblar los brazos, sí. En, en los hombres se, se, puede, se puede llegar a encontrar testículos muy grandes ¿sí? y en muchos puede haber eh, defectos de, la, de los movimientos y de la coordinación ocular eh, binocular generando estrabismo. ¿sí? Eh, esto no se diagnostica a través de la cara ni nada por el estilo, sino hay que diagnosticarlo con un examen, con un cariotipo, ¿no? un examen genético. Lo que vemos es que eh, en, el, en el cromosoma X ¿sí? eh, existe esta proteína llamada FMRP, ¿sí? y esa proteína FMRP, que la ven acá, comienza a tener una mutación, y es una mutación en la cual un conjunto de ácidos bases que están acá eh, comienzan a, a, a, a duplicarse. ¿sí? Eh, este, esta proteína va a ser muy importante... Eh, porque regula la, el, eh, los mensajes, o sea, es, es, un, es un modulador de la comunicación neuronal a nivel del cerebro, ¿sí? Y por lo tanto es importantísima en controlar el desarrollo de la plasticidad cerebral. Entonces, tener una sobreexpresión o tener una alteración en la, en la cantidad de esta proteína, la, la que está produciendo este gen, pues va a conllevar a que eh, tener una sobreexplosión o una disfunción va a conllevar a que la plasticidad del cerebro se vea afectada, ¿no? Entonces, generando, pues, discapacidad intelectual. Entonces, aquí tenemos una persona normal, tiene estas tres letras: citocina, guanina, guanina, ¿sí? Eh, alrededor de, de menos de 55 veces repetida, ¿sí? O sea, se repite la CGG, CGG, CG, menos de 55 men, eh, veces. En algunas familias, por algún defecto de regulación de, de, de la duplicación de los genes, se comienza a repetir más de, en, más de 55 veces, entonces a eso se le llama la permutación, pero estas personas todavía no desarrollan el síndrome, ¿sí? pero entonces ya comienzan a generar, a aportar unos genes eh, de riesgo ¿no? o un cromosoma de riesgo. Y va a llegar un momento en alguna de, alguna de las personas de la descendencia, en alguno de los hijos, donde supera las 200 eh, mutaciones, es decir, donde genera las 200 réplicas de, este, de esas tres letras, y aquí ya se genera el como tal el síndrome de, el síndrome de X frágil, no con el fenotipo completo. Eh, ¿Qué es lo que se ha visto en este síndrome de X frágil? Entonces, por lo general y lo más típico es que hayan dificultades de aprendizaje y discapacidad intelectual, o sea, ya no debería usar la palabra de retraso mental, tengo que modificar esa diapositiva, eh, y eh, esto está, está vinculado pues, con también con déficit eh, atencionales, o sea, bueno, cada dificultad de aprendizaje porque eh, hay alteraciones en, en la plasticidad que conllevan a eh, problemas eh, atencionales, problemas lingüísticos, una enorme cantidad de problemas lingüísticos, eh, eh, eh, problemas en la velocidad de pensamiento, en la automatización. Entonces, todo esto va a llevar a que eh, hayan eh, problemas para leer y para escribir, ¿no? Más, en, y en los casos más graves, pues dif dificultades de, de, de, de eh, discapacidad intelectual. ¿sí? Es típico también que hayan diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Es típico también que haya impulsividad, o sea, esto suele ser un TDAH de tipo combinado con altos componentes de eh, ansiedad, con altos componentes de impulsividad, de agresividad, de eh, eh, humor inestable, de, de eh, manía, depresión, ¿sí? o sea, de unos estados anímicos extremos, variables, bien cambiantes, con ansiedad, eh, y también es una de las, es una de las principales causas del de trastorno del espectro autista. Entonces, es también, como les digo, eh, se puede diagnosticar un trastorno del espectro autista con discapacidad intelectual eh, leve o moderada y causado por un síndrome del X frágil. ¿sí? Muchos niños con síndrome del X frágil, entonces, son diagnosticados también con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual. ¿Sí? Eh, además suelen aparecer alteraciones en las funciones visoespaciales en la coordinación visomotora principalmente porque están alteradas la formación de tractos ¿sí? eh, problemas atencionales, demora de trabajo ¿vale? y eh, tal vez lo, lo verbal no está tan afectado eh, hay cambios subcorticales en los ganglios basales por ejemplo ¿sí? De nuevo, si se dan cuenta, el cerebelo es, una, es un área bastante sensible a todo esto, entonces también puede verse afectado el cerebelo, ¿sí? Y el hipocampo también es bastante sensible, ¿sí? Entonces, además también hay una amplia variación en los fenotipos. Pueden haber personas con síndrome X frágil sin autismo y sin discapacidad intelectual, con, pero la mayoría desarrollan tanto trastornos, algunos componentes del trastorno del espectro autista, también algunos al, eh, en eh, algún nivel de leve a moderado de discapacidad intelectual. ¿Todo ¿De qué depende? Pues depende, vuelvo y les digo, de la, de la nutrición durante la gestación, del de apoyo perinatal, del apoyo postnatal, del ambiente postnatal en términos de, de médico, educativo, nutricional, lactancia, etcétera. Y las personas con X, con trastorno del X frágil, pues no tienen tantos problemas médicos como los niños con síndrome de edad, no suelen vivir más años, eh, y eh, tienen calidad de vida relativamente mejor, ¿sí? mm, bien, yo creo que con eso está, está bien. Eh, no sé si hayan preguntas sobre, la ya acá para cerrar el tema de discapacidad intelectual. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En cuanto al diagnóstico, tú mencionabas que se hace por medio de una evaluación de un sí. cariotipo, ¿sí? sí. Eh, es decir, ¿que esto se, se diagnostica en la infancia del niño o se puede hacer en el proceso de gestación? Se puede hacer en el, en el proceso de gestación, extrayendo células de, eh, embrionarias, eh, del cordón umbilical, de la placenta, o sea, eh, del líquido amniótico, eh, ¿sí? Entonces, sí es posible hacer unos tamizajes genéticos tempranos para detectarlo. Y ya la, la mamá puede y el papá pueden tomar la decisión de terminar con, el, con la gestación. Mm. En la mayoría de los casos no se sabe, porque no todos los padres ni tienen los recursos para hacerse un cariotipo eh, ni suelen hacerse. ¿sí? Entonces, y como las, los componentes morfo, morfológicos no son tan claros, entonces es difícil hacer un diagnóstico prenatal. Eh, eh, es importante acá entonces tener como... O sea, que nosotros, si podemos, tengamos claro cuáles son las enfermedades de riesgo en nuestras familias, en, nuestras, en, en nuestros linajes. De esta forma, si tú en tu linaje tienes casos de síndrome de X frágil, de Down, de, de, de, de todas estas diferentes alteraciones, eh, pues hacer el esfuerzo y pagarlo cuando, o, o, hacer, o hacer un cuidado muy claro eh, de preparación y de programación de cómo vas a tener tus hijos y con todos los exámenes necesarios para ti y para tu hijo cuando lo vas a cuando lo vas a engendrar, ¿sí? O durante los primeros momentos, durante las primeras tres semanas, por ejemplo, cuatro semanas, pues para evitarte problemas el resto de la vida. O sea, vas que traer una persona que va a sufrir, ¿sí? Eh, y, que, y que va a hacer que tu calidad de vida también se disminuya, la de tu familia. Bueno, Liliana, eh, Daisy, cuéntame. ¿Quién preguntó hace un momento? Profe, ay, perdón. Erlín, Profe. Profe, ¿cuánto puede vivir una persona que presenta síndrome de Down? Ya, ya lo había dicho, que la, la, depende de, de, de, de, de, del tipo de síndrome de Down, depende de la calidad de su vida en términos de apoyos de salud, eh, y, y de prenatales y postnatales. Si es una persona con un que, que su familia tiene dinero para pagar servicios médicos, cirugías y eh, planes de prevención y promoción, pues puede vivir más de 50 años. Si la expectativa de vida en Norteamérica de niños con síndrome de Down, blancos de clase alta, está por encima de los 58 años. Pero... Ah, sí, está si es un niño... mirando y pues... Antes duraban entre 25 y 30 años, y ahorita dicen que puede durar hasta 60. Sí. Entonces, quería saber si, si, si sí, si logran no, llegar hasta. No, no, no durar, no son cosas. <risa> Vivir. <risa> Claro. Decir, perdón. Lo, que, lo, que, lo, lo que yo les mostraba, pues van a sufrir de una gran cantidad de enfermedades, es lo más probable. Entonces, eso es costoso, ¿no? Y, un, y, y eso por a través de CISBEN o de que es la medicina pública de en Colombia, o a través de eh, servicios básicos de, de medicina, no se los van a cubrir, ¿sí? o no, no van a ser a, a tiempo, ¿no? En términos de necesitan citas con cardiólogos, con cirujanos cardiólogos. Con neuropediatras, con endocrinólogos, con gastroenterólogos, ¿sí? Y una cantidad de, eh, de aditamentos y tratamientos farmacológicos eh, y de cirugía eh, y médicos que son muy costosos y eso no nos cubre un, un seguro típico. Entonces, si tú no tienes para pagar todo eso, pues la expectativa de vida no va, no va a pasar de los 30 años, ¿sí? Pero si tú puedes pagar todo eso, sí, pues entonces va a vivir hasta los 60. Entonces ahí vamos a estar en Dime, Andrea. ¿Qué? Cuéntame. Pero en gemelos o mellizos, ¿es posible que los te estoy escuchando que gemelos o mellizos que ah, síndrome de Down por traslocación y otro Ay, ya me escuchan mira pero prefiero que pregunte sí ahora sí no, no te escuché bien la pregunta sí, bueno mi pregunta es que mi pregunta es que si en gemelos o mellizos es posible que los dos tengan síndrome de Down o que pues solamente uno lo tenga, o que tan sí. común es, o alguno tenga síndrome de Down por traslocación y otro por mosaicismo o trisomía 21. Eh, bueno, primero, si el síndrome de Down es completo y son gemelos, los dos lo van a tener, necesariamente, ¿sí? O sea, si son, tienen los tres cromosomas mutados, eso quiere decir que los tres cromosomas, o sea, no mutados, qué pena, si tienen los tres cromosomas, eso quiere decir que alguno de los padres le dio los tres cromosomas. ¿Sí? Puede ser repapado de mamá. ¿Sí? Son un... y, y dado que eh, los gemelos univitelinos, o sea, los gemelos gemelos, los idénticos, provienen del mismo óvulo fecundado, ¿sí? entonces si uno lo tiene, el otro lo va a tener. Ahí no hay nada que hacer, porque los, son los, vienen de la, del mismo óvulo fecundado. Y ese óvulo ya tenía, fecundado, ya, ya tenía un, tre, un tercer cromosoma, 21. Entonces, en los casos de gemelos idénticos inhibitelinos que vienen del mismo óvulo, siempre que eh, haya uno con síndrome Down completo, el otro también. ¿sí? En el caso de la traslocación, eh, en... Eh, Ah, bueno, y en el caso del síndrome de Down completo, en el caso de, de los gemelos, de los mellizos, que viene cada uno de un óvulo fecundado diferente, la probabilidad baja muchísimo. Lo más probable es que uno lo tenga y el otro no. Porque son, es un óvulo diferente y un y espermatozoide diferente. Tienes que ser muy de malas o tiene que haber un serio problema en, la, en alguno de los padres, ¿sí? Eh, para que fijo coincida... Otra vez, uno, un óvulo defectuoso con un cromosoma defectuoso. ¿sí? Entonces, en los casos de mellizos, sí lo más probable es que uno lo tenga y el otro no. ¿sí? Eh, en, lo, en el caso de mosaicismo, y de, trasloca eh, de, de, mosaicismo, de traslocación se aplica lo mismo que para el anterior. ¿sí? Si gemelos eh, univitelinos, ambos lo tienen, bivitelinos no. Y en el caso de, de mosaicismo, es posible que uno de los gemelos eh, idénticos tenga el mosaicismo y el otro no, y, el, y, el, y, de, y de mellizos, pues lo más probable es que uno sí y el otro no. ¿Sí me hago entender? Ah, listo. Pero... Sí, sí, señor. Listo. Bueno, no sé si hayan más preguntas con esto de la neuropsicología y la discapacidad intelectual. Si no, entonces damos por cerrado esta, esta parte. Eh, en el síndrome de X frágil, yo es que hace poco leí algo de eso y decía que había una intervención para tratar de compensar la proteína, la FMRP, con una sí. terapia mole, molecular como adicional como suministrándosela, que sí. tanto puede mejorar la condición de, de, de una persona con, con eso. Y la otra, pues bueno, es obviamente pues, el, es, es una afección del cromosoma X, pues es, la incidencia es mayor en hombres, Uh -huh. Pero, pero pues la la, la, la la sintomatología, las cosas son son iguales para, para ambos géneros, para ambos sexos en este caso, ¿cierto? Eh, no, no, no, no, no. Puede ser que eh, eh, haya mujeres donde solo pues tienen el cromosoma X frágil, entonces haya una atenuación, entonces estén los síntomas muchísimo más leves, ¿cierto? ¿sí? Sí, para que sea igual en ambos sexos tendría la mujer que tener los dos cromosomas X con la alteración. Y eso sería rarísimo, o sea, eso es casi improbable, ¿no? O sea, que porque son dos linajes diferentes. Tendría que ser como un caso de, de, de consanguinidad, de, de, de, de relaciones entre familias, entre familiares, ¿sí? sí. Donde preciso le pegó, los, los dos tenían el cromosoma X frágil y se lo donaron a su hija. Sí, eh, y con la terapia eh, farmacológica, eh, claro, atenúa bastantes problemas. Lo importante, eh, eh, el problema es la embriogénesis, ¿sí? O sea, si se llega a detectar como tú intervienes cuando se está gestando, tienes que tener una intervención muy temprana, ¿sí? Y tener un mecanismo para brindarle esa prote ese, ese fármaco al... Al, al, al feto o al embrión y eso es casi imposible ¿sí? entonces son tratamientos que se hacen con ya las personas nacidas y entre más temprano se diagnostique por lo general eso se diagnostica un poquito tarde porque es cuando tú comienzas a ver conductas raras entonces por lo general a, primer, a través del segundo tercer año incluso ¿sí? entonces ya se ha perdido bastante tiempo de plasticidad cerebral entonces, entre más temprano se comienza a aplicar pues mejor efecto va a ser ¿Listo, Freddy? Eh, sí, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, paramos acá.